La psicología comercial es el estudio de cómo el comercio y la inversión afectan las emociones, el comportamiento y los procesos mentales de una persona. El campo de la psicología comercial es uno de los aspectos más importantes del comercio porque ayuda a los comerciantes a aprender sobre sus propios sesgos psicológicos y respuestas emocionales a las fluctuaciones del mercado. Presta mucha atención y toma nota si en realidad quieres mejorar en tu comercio. La psicología comercial es un campo de estudio que ayuda a los operadores a comprender sus propios sesgos psicológicos y respuestas emocionales a las fluctuaciones del activo o divisa que esté operando dentro de los mercados financieros. Es por esto que es súper importante que los comerciantes aprendan sobre sus propias emociones porque pueden ser la causa de algunas reacciones inesperadas. La psicología comercial es un término que se refiere al estado mental y emocional de los comerciantes. Esto incluye sus pensamientos sentimientos y emociones que están involucrados en el proceso de negociación. La psicología comercial ha sido estudiada durante décadas por psicólogos y psiquiatras, pero solo recientemente ha sido estudiada por científicos del comportamiento. Algunos de estos estudios han encontrado que los comerciantes que tienen más adaptabilidad y menos exposición al riesgo tienden a tener más éxito. Para tener éxito en el comercio, es importante comprender la psicología de la naturaleza humana. El cerebro tiene una aversión natural a la incertidumbre y la ambigüedad, esto puede usarse como una herramienta de distracción para producir confusión emocional en los traders minoristas. La psicología comercial es el proceso de comprender cómo funciona la mente humana. El objetivo de la psicología comercial es comprender cómo las emociones, creencias y pensamientos afectan las decisiones comerciales. Es un tema muy amplio y hay muchos aspectos diferentes que los comerciantes deben tener en cuenta. Estos incluyen 1. Emociones y sentimientos. 2. Creencias. 3. Pensamientos. 4 entorno comercial 5 marcos de tiempo comerciales en los que realiza el análisis la psicología comercial no es algo tangible no se puede ver tocar ni oler. Es algo en lo que los comerciantes deben trabajar y desarrollar para mejorar su desempeño. Esta sección hablará sobre los diversos aspectos de la psicología comercial que ayudarán a los operadores a mejorar su desempeño al comprenderse mejor a sí mismos y reducir los sesgos emocionales en su proceso de toma de decisiones. Tienes que saber que los pensamientos y sentimientos de las personas afectan sus decisiones comerciales. También analiza a medida que vamos avanzando cómo puede usted cambiar sus pensamientos, sentimientos, comportamientos y acciones para mejorar su rendimiento comercial. Los comerciantes exitosos minoristas pueden controlar sus emociones y concentrarse en el comercio en cuestión. Son conscientes del hecho de que el comercio es un juego de suma cero en el que solo pueden ganar si alguien más pierde. También saben que no pueden controlar todo en el mercado por lo que limitan su riesgo asegurándose de no arriesgar más de lo que han invertido, ganado o perdido en la operación anterior. Es bien sabido por los comerciantes que su psicología tiene un gran impacto en su éxito. Tu inteligencia emocional, tu previsión, tu disciplina e incluso tus habilidades de gestión de riesgos pueden verse gravemente influenciadas por emociones negativas como la ansiedad o el estrés. La psicología comercial como su nombre indica, es el estudio de cómo las emociones afectan las decisiones comerciales. Es un campo que se puede aplicar a muchos tipos diferentes de comerciantes e inversores, desde comerciantes diarios hasta inversores a largo plazo. Por ejemplo, Alguien que podría tener un problema con su comercio. Podrían analizar su situación particular y determinar qué los impulsa a tomar ciertas decisiones y qué pueden hacer al respecto. Esta sección cubrirá algunos principios básicos de la psicología comercial que son relevantes para todos los comerciantes, así como algunos principios más específicos que se aplican más específicamente al comercio. Algunas personas tienden a correr muchos riesgos con sus operaciones, mientras que otras son mucho más adversas al riesgo y prefieren operar de manera segura. Debes desarrollar la capacidad de autoobservarte y corregirte cuando estés operando porque es importante que los comerciantes comprendan sus propios patrones psicológicos y puedan controlarse a sí mismos. En general, existen cuatro tipos principales de personalidad comercial, los que toman riesgos, los que evitan los riesgos, los apostadores y los inversores conservadores profesionales. Estos cuatro aspectos son una de las razones generales por las que algunos comerciantes pueden tener diferentes actitudes sobre la incertidumbre. La psicología comercial es una aspecto súper importante del comercio. Puede afectar el desempeño del comerciante y el proceso de toma de decisiones. Algunos pocos comerciantes han desarrollado un conjunto de rasgos mentales que los han ayudado a tener éxito en la industria comercial. Estos rasgos a menudo se denominan psicología comercial o mentalidad de un comerciante exitoso. Hay muchas técnicas diferentes de psicología comercial que los comerciantes pueden usar para ayudarlos a operar de manera más efectiva. Estas técnicas se pueden utilizar en una amplia variedad de situaciones y pueden ser muy útiles en el comercio. Lo primero que debe tener en cuenta es que los comerciantes deben tener una mentalidad con claridad. No deben dejar que sus emociones se apoderen de ellos y no deben tomar decisiones basadas en el miedo. En su lugar, Yeah deberían centrarse en tomar decisiones inteligentes y ser capaces de predecir lo que harán los precios institucionales del mercado. Los comerciantes que pueden controlar sus emociones y mantener la calma durante los momentos estresantes tendrán más facilidad para ganar dinero. Esta es una de las razones por las que la psicología comercial es un componente crítico para el éxito en los mercados financieros. Puede ser difícil mantener una psicología comercial equilibrada y saludable, especialmente cuando se le bombardea constantemente con información diferente del mercado. Esto puede afectar en gran medida la forma en que los comerciantes toman decisiones y comercian. La psicología del trading exitoso es un tema que no se discute con frecuencia. Puede ser difícil encontrar información al respecto, pero es muy importante que los comerciantes entiendan cómo su psicología afecta su éxito. Comprender la psicología del comercio permitirá a los operadores comprenderse mejor a sí mismos y cómo reaccionan en diferentes situaciones. Los comerciantes necesitan conocerse a sí mismos y ser conscientes de sus propias tendencias psicológicas. Estas tendencias pueden afectar las decisiones que toman al operar y, en algunos casos, estas decisiones pueden costarles mucho dinero. Los siguientes son algunos consejos para comprender la psicología del comercio exitoso. 1. Comprender cómo funciona su propia composición y estructura psicológica que lo están llevando a los resultados actuales. 2. Reconocer cómo reaccionas en ciertas situaciones. 3. Saber qué desencadena tus emociones. 4. Conozca sus factores desencadenantes. 5. Reconoce cómo reaccionas en determinadas situaciones. 6. No ignores tus sentimientos. Los comerciantes con buena psicología comercial deben ser mentalmente fuertes y resistentes, deben tener la capacidad de concentrarse en su actividad comercial actual, necesitan un alto nivel de autodisciplina y también necesitan comprender cómo funciona su mente. El comercio exitoso es un esfuerzo desafiante. Requiere que los comerciantes tengan una comprensión del mercado, la capacidad de tomar decisiones acertadas y la actitud mental correcta. Primero, los comerciantes deben comprender los fundamentos del comercio y cómo aplicarlos en su labor. También deben tener una comprensión de la gestión de riesgos para que puedan evitar perder todo su dinero. En segundo lugar, los comerciantes necesitan habilidades de inteligencia emocional para poder mantener la compostura cuando las cosas van mal. En tercer lugar, deben poder tomar decisiones rápidamente sin dejar de ser racionales y objetivos. Finalmente, necesitan resiliencia para poder recuperarse de las pérdidas sin dejar que les afecte demasiado psicológicamente. Los comerciantes exitosos son aquellos que tienen operaciones rentables y consistentes. El miedo al fracaso y la parálisis del análisis pueden provenir de diferentes lugares, pero el denominador común es que ambos son autoinfligidos. Recuerde que la psicología comercial es un factor importante para determinar si tendrá éxito o no como comerciante. Para ser un comerciante exitoso, debe tener confianza en sus habilidades y no dejarse intimidar por el fracaso. Debe mantener la calma cuando los mercados son volátiles y evitar quedar atrapado en la parálisis del análisis análisis. Se necesita cierta personalidad para ser un comerciante con una psicología estable. El primer paso para convertirse en un comerciante exitoso es aprender a operar de manera rentable. Necesita saber cuánto riesgo puede asumir y cuál es su estrategia comercial para cada operación. A continuación, debe aprender a analizar sus operaciones y comprender por qué son rentables o no. Finalmente, Debe poder controlar sus emociones cuando llegue el momento de realizar operaciones. Debe tener claridad comercial. Operar no es fácil y habrá momentos en los que te enfrentes al miedo al fracaso o a la parálisis del análisis. Pero si deseas ser rentable y consistente, debes superar estos temores y hacer lo que sea necesario. Un comerciante con buena gestión psicológica tiene la mentalidad comercial adecuada. Saben que van a cometer errores, pero también saben que pueden aprender de ellos y crecer como comerciante. Con la llegada de las nuevas tecnologías, los comerciantes deben poder actualizar sus métodos. Las instituciones también están cambiando el juego, por lo que los comerciantes experimentados deben mantenerse al día para seguir siendo realmente competitivos. Hecho por Trading Institucional Oficial Studios. Dale like, comenta, comparte con tus amigos traders y activa la campanita de notificaciones.